Tanto nacionales como internacionales han dado positivo, y la verdad es que el mundo está de ropa. Pero como nosotros, los dominicanos, nos gusta eh, violentar todo tipo de todas las recomendaciones médicas y de autoridades. Eh, se está exigiendo que se sea drástico. La única manera que el virus en República Dominicana no se expande más y no causa a, a, a, tan vulnerable como este, a peores de la tragedia, es que todo el mundo acate la directrice de las autoridades nacionales, especialmente en el ámbito de la salud, y que, y que se sea drástico el que de queda que se ha estado implementando a partir de las de la noche hasta las seis de la mañana se sea drástico. Miren, el doctor Jesús atiendan uno de los infectólogos con más autoridad. Y de más prestigio. Y que tiene dominio en la materia, Y que es un dirigente importante. De los opositores revolucionario Ante la gravedad. De la situación. Que está planteando. Que esto que le queda sea las 24 horas. Porque es que no se puede estar en la calle, Hay que abandonar las calles. Y los sitios masivos. Hoy vi Eliseo Manuel María Castillo, una gente apreturado, buscando la comida. Y mi entonces, ¿qué hacen con darle la comida? Si están creando el enemigo que se vaya que ¿qué pueden hacer? Yo vi eso y, y, y un espectáculo de pimenta. He visto diversos videos que me han enviado. De la gente protestando, la gente joven, enseñando. Lo que pasa es que como estamos iniciando, tenemos que buscar otro celular presentarlo. Y que la comidita que le han estado dando, con y de arroz, con una pica una pancito, otra presenta, unos pancitos, otra presentó unos pancitos. Hoy una burla. El gobierno, en el día de ayer, anunció el cierre, oigan esto, porque esta crisis y esta tragedia permiten desnudar y confirmar lo que tantas veces hemos venido diciendo, de que aquí hay un sinnúmero de instituciones que no realizan ninguna labor y que se va nómina de empleados, que no tienen razón de ser y que si ese dinero, que se porque es un dinero botado en parásito en gente que no rinde ninguna labor ahora la cierran demostrando que esas instituciones sencillamente no hacen ninguna labor eso debió cerrarse hace tiempo y ese dinero invertirse en salud ahora no hay ventiladores ahora no hay ventiladores y además Señores, amigos del video, El Salvador que es un país pequeño de apenas mil kilómetros cuadrados sumamente pobre está dando una elección grande El Salvador cerró su frontera con tiempo miren un presidente se identificaron que loco en tiempo atrás el presidente Nayib Ukele tomó una serie de medidas la gente y yo mismo y este programa criticamos porque en realidad violentaba la constitución de la república para asuntos de seguridad ciudadana en Salvador, un país con mucha inseguridad y con un alto índice de criminalidad. Entonces, ellos, que eh, fue una gran campaña, y de lo que le dio mucha. Eh, simpatía al presidente Bukele hasta tal punto que en un hecho y sin precedentes, este hombre le ganó, le ganó las elecciones al frente para Bruno Martí y al partido Arena, los dos política salvadoreña y este muchacho fue por un movimiento independiente. ¿Y qué me dice en El Salvador, señores? Todavía no se, no se ha registrado el primer caso de coronavirus coronavirus en el Salvador por la medida que adoptó este presidente, que muchos llaman loco y que muchos criticaban, pero miren los responsables, los responsables que ha sido y que ha resultado que ese señor, a diferencia de este país que es mucho más rico que El Salvador y que tiene un producto interno bruto dos o tres veces más que El Salvador exoneró del pago de la energía ¿A quién esto de el pago de la energía el pago de impuestos el pago de electricidad el pago de alquiler de casa durante tres meses los pobres de el Salvador el a un dinero y pidiendo al empresario porque muchos empresarios de manera voluntaria han decidido apoyar al gobierno, eh, darle a los trabajadores que son suspendidos y mandados a su casa, ellos un grupo de empresarios ha decidido darle un salario para que ellos coman, porque este es un momento de que esos ciudadanos tienen que tener comida. ¿Y qué ha resultado? Parece yo que el internet no está funcionando parece. Aire, eh, entonces, este, vea, <risa> este el 7 y 12, ven a ver lo que sale en internet. El aire, el aire. El aire? Sí. Entonces, este, debo decirle el presidente Nayibu Kelly, Nayibu Kelly, eso del pago de una serie de servicios a la población porque imagínense un país tan pobre, pero el presidente Daniel no ha querido ni siquiera, y las pruebas en El Salvador de coronavirus es gratis, Aquí hay que buscar, felices, que no tienen en qué caerse muertos, 4.300 pesos los laboratorios, pero y los hospitales no tienen las condiciones para ayudar. Ustedes ven por qué la crítica durante tanto tiempo de que se invirtiera bien el dinero que los ciudadanos pagan pagaban impuestos y lentamente se invierte en salud. Hoy tenemos que ir en nada. Hoy apenas hay en el, en el país 20 ventiladores. Y esto se sale de control, señores, amigos ha televidentes. Si esto se sale de control, ¿cuál será el destino de nosotros? Bueno, señores, vamos a recordarles que estamos, luego y les recalco, estamos transmitiendo de nuestra casa medidas que la empresa Telenor ha tomado bajar el horario. Este programa se va a estar, estar transmitiendo mientras dure la EFH nacional en el horario de 100 bastante tarde en este mismo canal 12 y se va a repetir me dijo el amigo Jorge Luis Paulino al cual quiero darle las gracias porque ha sido un fuerte colaborador y a nuestro máster Ángel Ángel que también es un joven que siempre está colaborando para que este programa sea todo un éxito me dice el hijo mío Joel Gabriel que también lo que nunca es porque es verdad que aquí como va, eh, ¿cómo va a hacer? Bueno, la quita esta también ella quiere conocer y que ya no sé, tú la de <risa> eh, a Ángel y a Jorge Luis, y a Jorge, ciertamente ellos se han preocupado de que ellos van a repetir, pero Jorge Luis quedó de decir, que no me lo he dicho, a qué hora se va a repetir nueva vez este programa en el trayecto de la noche y si lo van a transmitir por este mismo canal, para yo a la agencia informarle perdónenme cualquier imperfecto porque he iniciado hoy con un nuevo sistema que, que nosotros no dominábamos mucho, pero eh, lo estamos entrenando. Así que vamos a recordarle que llegamos. Gracias. Un saludo a Juan Ramón.